un buen día, ahora vamos a ver cómo renderizar un modelo de elevación digital usando Blender como podrán apreciar aquí tenemos unos efectos muy agradables y para iniciar necesitamos la aplicación Blender que pueden ir a cualquier buscador buscarla e instalar es software gratuito y también necesitamos la información de entrada en este caso uso un modelo de elevación digital en este caso sería el DEM. También acá tenemos la red hídrica. Acá tenemos la parte hidro. Y también, bueno, acá lo que está en naranja o algo así. Eh, sería una cobertura vegetal, en este caso un bosque. Ahora, ¿cómo obtenemos esa información? Me van a preguntar. Bueno, pasemos a visualizar nuestra carpeta. Para este ejemplo, yo voy a usar acá esta capa que dice bosque. Acá tenemos lo que está en blanco de la cobertura de bosque. Hidro igualmente lo que está en blanco es la cobertura de hidro y el DEM, acá el modelo de elevación digital pero ¿cómo obtenemos esta información? esto si lo tienen en QGIS o en ARGIS simplemente por ejemplo acá yo tengo la capa del modelo de elevación digital el DEM si hago clic derecho data export raster acá tenemos esta herramienta de exportar y vamos a seleccionar en Pixel Type como 16 bits sin firmar unsigned Y también aquí activamos Scale Pix Valor y en formato tiff esa sería una forma pero a veces se complica y yo lo que quiero acá mmm, es mostrarles de la manera más sencilla sin tener tantos errores o, o trabas durante el proceso. Eso lo pueden hacer también en QGIS igualmente tiene la opción para 16 bits un si no me equivoco en QGIS la herramienta Translate en GDAL pueden usar para convertir con 16 bits insignia y en formato TIFF pero si queremos ir por la parte más sencilla la parte más fácil por ejemplo yo lo que he realizado acá es en por ejemplo en ARGIS PRO en el layout simplemente acá ya dejo el layout listo y cojo y lo exporto nos a en share, export layout y lo exporto por ejemplo en este caso le voy a poner el nombre de y exporto directamente y luego hago otra capa para que tenga el mismo tamaño exactamente por eso aquí le activé clip to graphic end y acá tenemos la parte de hidro y como podrán chequear el color blanco es el valor más alto en este caso eh, los polígonos los transformé a raster y a los polígonos les puse el valor de 255 y al resto del área le puse el valor de 0. Igualmente podría exportar solamente la parte hidro y también por ejemplo acá cultivo. Este creo que es otro modelo de elevación digital. Entonces esta parte que está en blanco es el cultivo tiene el valor de 255. Aquí lo que me interesa es tener el modelo de elevación digital, en este caso en formato TIF o PNG, pero las partes blancas son los valores más altos. Y lo mismo para hidro y para bosque. Muy bien, entonces vamos a pasar a Blender. Voy a abrir la aplicación Blender y empezamos desde cero. Aquí, bueno, cierro nuestra pantalla de bienvenida. Voy a borrar acá. Generalmente tengo una cámara, un cubo y una luz que sería el sol. Voy a seleccionarlas. Hago un recuadro, pulso la tecla suprimir y borrar. Ahora yo voy a importar la imagen del modelo de elevación digital como un plano y para eso nos vamos primeramente en Edit, si es por primera vez que usan en preference, donde dice Addons en esta parte donde está esta lupa de búsqueda voy a escribir Image y si no tiene activado activan esta casilla donde dice Import-Export Import Image as Plane una vez Realizado esto, nos vamos al menú File, donde dice Import, en la parte final dice Image as planes Acá me voy en la carpeta, donde tengo el modelo de elevación digital, en este caso el DEM, y le doy Import Image as Plane. Hago un zoom, puedo hacer un zoom, aquí también, si pulsan el botón del ratón, el scroll, lo, lo mantienen pulsado y se mueven libremente. Ahora para ver si me lee correctamente la imagen, hago clic en esta parte superior donde dice Viewport Shading. Y vemos que sí me lee el modelo de elevación digital. En algunos casos cuando no funciona la imagen, por eso les digo que es la manera más sencilla exportarlo directamente como PNG. Ya la imagen o el mapa ya realizado el layout, aunque no es la forma correcta técnicamente pero funciona, ahora en este caso vamos a agregarle como siguiente paso una luz que sería digamos, la luz del sol, nos vamos acá en este donde dice object model en este menú y vamos clic donde dice as y nos vamos donde está light y seleccionamos sun que sería el sol si nos vamos acá en este panel vemos que está seleccionado el, el sol que sería sun y nos vamos a las propiedades en la parte inferior de este menú hay este icono verde que parece un foco. Y dice Object Data Properties. Acá tenemos, bueno, en strength simplemente vamos a ponerle 4. Vamos a agregar la fuerza, digamos, del, del sol en este caso. Pueden ver que se ve más claro. Con esos valores también pueden jugar, Ahora, para modelar, vamos a indicar dos métodos. Y estos dos métodos son proporcionados por Owen Power. Acá tienen su canal de YouTube. Y tienen mucho conocimiento en la aplicación Blender. Y específicamente voy a usar el tutorial 1 que dice Blender Landscapes. Aquí él indica. Es decir, yo simplemente voy a hacer, como decir, la traducción en español de este tutorial. Entonces, empezamos con el primer método. Lo primero que debemos configurar es la escena de todo el proyecto. Acá tenemos Scene Collection. Y para ir a las propiedades nos vamos a ir justo acá en ese botón donde dice Render Properties. Acá en Scene dice Render Engine. Vamos a cambiar a Cycles. Y en Feature Set está Supporter. Vamos a cambiar a Experimental. Luego seleccionamos el Dem acá. Tenemos seleccionado el sol, pero seleccionamos el DEM, el modelo de elevación digital, para que me seleccionen este. Y vamos a agregar un modificador. Nos vamos acá en esta herramienta de las propiedades, donde está la configuración. Hacemos clic en Add Modify. Y seleccionamos Subdivision Surface. Clic. Activamos este que dice Adaptive Subdivision. Y le dejamos en simple Ahora el siguiente paso. En este otro panel o, o vista. Donde está el playback. Vamos a hacerlo un poco más grande. Voy a mover este modelo de elevación digital. Recuerden. Pulso el botón del scroll del ratón. Lo mantengo pulsado y me muevo libremente. Ahora en esta parte donde está un icono de un reloj. Donde dice Editor Type vamos a pasar al shader editor que sería un editor de nodos. Hago un zoom y puedo moverme por estos nodos de la misma forma que me muevo sobre el modelo de elevación digital. Aquí vamos a eliminar donde dice principal BSDF, lo selecciono y lo elimino. Y vamos acá en este menú donde dice add, vamos a agregar desde shader, ese que dice diffuse, BSDF agregamos este nodo lo ponemos aquí en el centro y vamos a seleccionar color del DEM con color del diffuse y acá donde dice en el diffuse BSDF le pasamos a surface nuevamente tenemos de esta forma otro nodo luego para que nos muestre la elevación, es decir, la topografía, vamos a usar uno de desplazamiento. Separamos un poco estos nodos. Nos vamos donde dice Add Vector y seleccionamos Displacement. Lo pongo en la parte inferior. Ahora, del DEM, del modelo de elevación digital, voy a seleccionar el color. Y lo voy a pasar donde dice Height, a la altura. Y en Displacement lo paso al Material Output, al Displacement y pueden ver que ya me toma de cierta forma la forma del relieve, pero si yo lo muevo libremente podemos ver que todavía no se muestra la altura entonces para aquello nos vamos en el menú de la parte derecha en la parte inferior donde dice Material Properties las propiedades del material vamos a la parte donde dice settings, configuraciones, bajamos y acá en surface donde está displacement, actualmente está bump, bump only ese lo vamos a, a cambiar a displacement only y pueden ver que ya me toma, aunque de una forma exagerada la altura, el desplazamiento, en este caso del modelo de elevación digital en términos sencillos, los valores en blanco son más altos, por eso, eso me los va a exagerar. Los valores que estaban en negro, me los va a poner en la parte inferior. Ahora, para corregir esto, por ejemplo, en Displacement, hay una opción que dice Scale. Ahora está en 1. ¿Qué pasa si la pongo en 0.5? Por ejemplo, 0.5. Pueden chequear, que me baja esta exageración. Ahora, yo la voy a dejar, creo que... Para este caso me funcionó con 0.07 me parece. Ya tenía un relieve un poco más realístico. Ahí pueden chequear. Ahora también en las configuraciones. En Render properties Acá hay una parte que dice Subdivision. Es también importante activarla. Mejor dicho donde dice Viewport. Por ejemplo, la muevo para que ustedes vean qué pasa. Viewport está en 8. La vamos a pasar a 1. Para que suba un poquito. Pueden chequear que me agrega esto. Y aquí les recomiendo que ustedes jueguen con estos valores. Siempre jueguen, por ejemplo, exagerándole por decirte un 100. ¿Ven la diferencia? Y le dejo en 1. Ya. Aquí también podemos mover el sol. Por decir... Aquí está en el centro el sol. Si lo selecciono. Son. Se selecciona acá también en el panel. Vemos son. Si pulsamos la tecla G. Pulso la tecla G. Luego con el ratón. Pueden ver que lo muevo al sol. Al lugar donde yo desee. Lo dejo aquí. Hago clic. Y en este botón amarillo. Este punto amarillo. Lo puedo desplazar. Y pueden ver. cómo emite la luz. Directamente a esta superficie. Pueden chequear y lo dejan como mal les parezca, en este caso digo, quiero un poco más claro, ahí, me parece correcto, entonces lo dejo ahí, pueden ver acá, como está el sol, en estas partes del modelo de elevación digital, daría la sombra, porque no llega la luz del sol, pero eso queda a discreción de ustedes, igualmente, si se van en la parte inferior, donde dice Object Data Properties, donde está este foquito verde, Acá pueden configurar directamente, por decir, el, el ángulo del sol lo pueden dejar en 0. O también, digamos, el ángulo ponerlo en 15, por decir. Ya, eso depende de ustedes. Igualmente acá, en este cuadro que dice Object properties pueden modificar, por decir, eh, la ubicación tanto en X, Y y Z y la rotación en X, Y, Z. Si yo lo muevo pueden ver que acá la rotación... Va cambiando. Y acá también zeta la altura. Ahora para regresar a, a los nodos que habíamos visto anteriormente. Simplemente selecciono el DEM. Porque estos nodos están aplicados a este DEM o a esta imagen. Yo la selecciono y me aparecen. Si selecciono el sol no me van a aparecer. Nuevamente selecciono el DEM. Y aquí vamos a agregarle color. Es algo muy sencillo. Nos vamos acá donde dice Add Converter. Y vamos a seleccionar esta opción que dice Color Ramp. Color Ramp lo selecciono acá. Y este lo vamos a poner entre el DEM y este nodo de Diffuse. Entonces voy a separar el DEM. Displayment también lo separo. Y lo suelto en medio de estos dos. Pueden ver que resalta la línea blanca de conexión. Y automáticamente me los conecta. De no ser el caso simplemente pueden ustedes unirlos manualmente ahora en el tipo de interpolación actualmente está en lineal esto lo vamos a pasar a B-Spline y acá el color RAM la rampa de colores la vamos a modificar para darle un tono más realístico por ejemplo si selecciono el primer color el negro, el, el inferior que sería lo selecciono voy aquí en la parte inferior en el color, lo selecciono subo la intensidad hasta buscar tal vez un verde un verde por ejemplo acá. Pueden ver que las partes más bajas me está poniendo este color verde. O si no, si quiero le pongo un rojo. Eso ya depende de ustedes. O un azul. En este caso voy a usar un verde. Dejo este, me parece bien. Ahora el color blanco que sería para la parte alta. Lo selecciono. Acá hago clic lo selecciono. Entonces vamos a buscar un color un poco realístico con el terreno. Algo entre el amarillo y el café puede ser. Ya está muy bien. Entonces acá quiero que el verde simplemente esté solo en la parte inferior. Voy a deslizar un poquito. Y también puedo agregar otro color. Por ejemplo acá hay un icono de un más. Add new color. Pueden chequear. Lo voy moviendo. Y este por decir le pongo un color. Si lo selecciono hago clic en el color. En este caso lo voy a dejar ahí, por ejemplo. Por decir ahí me agrada. O simplemente lo bajo. Y listo, este es el primer método que nos indica Owen Powell de cómo modelizar. Pero este tiene algunas limitaciones, por ejemplo, que no, no le puedo agregar en este caso, por ejemplo, la parte hídrica u otras capas. O le agrego, pero van a ser un proceso más largo para modelarlos. Entonces el segundo método... Nos vamos nuevamente a las propiedades de la escena, render properties, y donde dejamos como en cycles, dejamos como experimental, le regresamos a suporte, porque experimental todavía está en experimentación, como el término mismo lo dice, y hay algunas funciones que no están del todo disponibles. Suporte, cambiamos, ven que me deja nuevamente en plano, entonces vamos... A eliminar este nodo que dice Displayment. Lo selecciono. Y con la tecla suprimir lo borro Ahora vamos a agregar unas subdivisiones. Eso para que me mejore el renderizado. Es decir para que se le haga un poquito más fácil. Eh, interpretar al, al programa. Entonces nos vamos acá en la parte superior. Donde dice Object Mode. Vamos a seleccionar Edit Mode. Acá nos vamos en este menú. Donde dice Edge. Y seleccionamos. Subdivide. Lo divide en cuatro. Luego nuevamente Edge. Subdivide. Otra vez. Subdivide. Subdivide. Y un último Subdivide. Con esto mejoro la renderización. Y puedo regresar del Edit Mode. Al Object Mode. Ahora vamos a agregar otro modificador. Me aseguro que esté seleccionado el Temp. Nos vamos modify propiedades y vamos a agregar otro modificador en este caso displays el modificador anterior subdivision lo puedo eliminar porque todavía no lo he aplicado acá para moverme también pueden pulsar la tecla mayúsculas o shift y pulsan el botón del scroll o la rueda del ratón y también lo pueden mover Acá, en este modificador en Displays, hago clic aquí justo donde dice New. Que me agrega una textura. Ahora nos vamos en la parte inferior, en las propiedades de la textura. Texture En la parte inferior donde dice Image Settings, justo en el icono de la imagen. Acá seleccionamos el Dem. Y pueden ver que nuevamente me exagera. Ahora para configurar esto, nos vamos a las propiedades del modificador y acá donde dice coordinates está en, como local, esto lo vamos a cambiar a uv texture. y acá en strange vamos a modificar, por ejemplo acá en el strange le pongo 0.5 como en el método anterior el 0.5, pueden ver que me reduce la exageración, pero yo le dejé en 0.6 si no me equivoco, 0.5 0.7 por decir entonces ya está algo más realístico y como estamos de acuerdo acá en el modificador lo vamos a aplicar donde dice Displace justo al lado de la cámara este submenú o pulsan en control A Apply y ya lo aplicamos ahora si hacemos un zoom pueden chequear que está muy pixelado pero para suavizar esto nos vamos acá en Object en este submenú Object y seleccionamos Shade Smooth. Aquí asegúrense que esté seleccionado el Dem Shade Smooth. Y pueden chequear. Okay. Y está más agradable. Nuevamente vamos a agregar otro modificador. Por ejemplo, el de Subdivision Surface. Podemos agregarlo. Ahora vamos a agregar otras opciones, otros nodos. Nos vamos acá donde dice Add. En Vector seleccionamos Bump pongo acá, ustedes van a ver el efecto que me toma esto y acá en BAM ponemos normal con el diffuse normal y acá del DEM, del modelo de elevación digital, el color lo pasamos a hate pueden chequear, ya me da otra apariencia si hago un zoom, acá también está muy geométrico pero esta fuerza le podemos reducir acá donde dice STRENGTH Pulso el saltón y la voy bajando. Y me parece adecuada ahí. Ahora vemos, bueno, que ya está, a mi parecer, está agradable. Ahora vamos a agregar las otras capas. Es decir, otra imagen. La otra imagen. Vamos donde dice Add Texture. Y seleccionamos Image Texture. La ponemos por acá. Y vamos a abrirle, en este caso Open. Y selecciono Hidro, porque es la parte hidrológica. Open Image. Y también voy a agregar. A ver voy a separarlos. Porque acá voy a agregar otras, otros nodos. Voy a agregar un mezclador de color. Nos vamos donde dice Add. Shader. Y vamos donde dice Mix Shader. Este lo voy a poner entre el Diffuse. Y el Material Output. Y también vamos a agregar otro Shader. Shader. Que sería el Glossy BSDF. Lo pongo acá. Y ahora vamos a unir. Les voy a indicar qué es lo que hace esto. Entonces, para combinar esta capa, por ejemplo, la de Hidro, donde dice Color, la voy a pasar donde dice Fact en el Mix Shader. Y como podrán ver, ya me agrega la capa, en este caso, la de la parte hídrica. En este caso de los ríos y acá estos lagos o lagunas. Pero para darle un color, este nodo Glossing BSDF, donde dice BSDF, lo conecto como un shader. Y en este caso me da el color, por ejemplo acá está un color blanco. Y lo puedo cambiar por decir a rojo o azul, que es para la parte hídrica. Y ya voy a ordenarlos. Ahora voy a agregar la otra, la otra imagen en este caso que era una parte de cobertura vegetal pueden poner la imagen que ustedes gusten y nos vamos a add texture image texture voy a ponerla por acá y también necesito un mezclador de color de RGB entonces nos vamos en add color mix RGB y este Mezclador de color lo voy a poner entre el color RAM y el diffuse BSDF. Simplemente lo suelto. Ya tenemos acá. Y voy a agregar otro mezclador de color igualmente. Add color mix RGB. Y lo voy a poner entre el modelo de elevación digital, el DEM y el BAM. Y ahora, Image texture. Vamos a abrir la imagen. En este caso, ponemos Open. Y seleccionamos la parte que dice bosque. Open Image. Ahora los vamos a conectar. Entonces en este caso el color lo vamos a pasar a FACT. A este mezclador. Frente al color ramp. Voy a chequear. FACT. Y ya me agrega. Y en ese mezclador de color. Acá le puedo configurar su color. Por ejemplo hago clic acá. Y lo voy a poner algo verde. Por decirlo un verde os os oscuro ya suponiendo que está así por ejemplo hacemos un zoom y pueden ver cómo me lo agrega ahora también puedo agregar otro efecto, si al bosque por ejemplo le doy un mezclador de color con el dem para que se mezcle de una mejor forma color lo voy a poner donde dice fact pueden ver que ahí toma un aspecto un poco más sólido o si lo pongo en color 2 los combina y acá la intensidad la pueden configurar en fact entonces aquí pueden chequear como ya tengo mi modelo de elevación digital renderizado y pueden jugar con sus valores ahora, otro aspecto importante por ejemplo para exportar si yo me voy donde dice Render Render Image me sale en la parte inferior un mensaje que dice No Camera Phone in Scene entonces para este sentido necesito agregar una cámara. Por ejemplo me voy acá donde dice Add. Clic en Camera. Agrego una cámara. Ahora les voy a explicar cómo funciona la cámara. Me voy donde dice View. En Cameras. Active Camera. Me da esta imagen porque esto es lo que está viendo la cámara que actualmente tengo configurada. Entonces acá en la parte inferior, en las propiedades de este objeto de la cámara, en la rotación, tanto en X, Y y Z, la vamos a dejar en cero. En cero, en cero, Enter. Nuevamente me voy a View, Cameras, Active Camera Y vemos que la cámara está debajo. Pueden chequear. Si zoom, está a debajo del modelo de elevación digital. En este sentido, tenemos que levantarla con Z. Por ejemplo, si le pongo A1 o A2, ya me la pone sobre el modelo de elevación digital. Es decir, desde aquí ya ve el modelo de elevación digital, o mejor dicho, esta área. Si voy donde dice View Cameras Active Camera, actualmente la cámara me está viendo... Solamente esta parte de mi modelo de elevación digital o de mi renderización. Quiero una mayor amplitud, entonces le dejo en Z, le voy a dejar por ejemplo en Location, en 3. Nuevamente View, cámaras Active Camera. Entonces esto es lo que me ve la cámara. Este es la, el área por decir. Ahora si vamos en la parte inferior donde está el icono de la cámara... Vamos a cambiar en el tipo. Acá dice Perspective. Le voy a cambiar a Orthographic. Nuevamente. View. Cámara. Active Camera. Y esto es lo que me está viendo. Pero me ve porque está muy arriba. Pueden chequear. Entonces en Orthographic Scale le voy a bajar por decir a 1. A 1 a me parece bien. O a 3. Chequeen cómo disminuye la amplitud y si le dejo en 1 acá, esto es lo que me ve la cámara si me voy nuevamente en View, Cameras, Active cámara esto es lo que me está viendo, nos vamos acá en Output Properties, acá es donde está esta impresora, en Dimension, tenemos la resolución de la imagen de salida, acá nos aseguramos que esté al 100% le vamos a poner renderizar solamente la región. Por ejemplo esta, esta parte. Si les activo Si deseamos que ocupe toda la imagen. Entonces vamos en las propiedades. En orthographic scale le voy a dejar en 2 creo que. Está bien. Y en Z le puedo bajar a 2 por decir. Entonces para finalizar con lo de las cámaras. Simplemente jugamos acá con los valores. En el tipo, sea ortográfico, panorámico o desde una perspectiva. La escala, no olviden. También las propiedades de la cámara. La ubicación tanto en X, Y, Z y la rotación. Con estos valores ustedes pueden jugar. Y también con la resolución, es decir, con el tamaño en X, Y. Por ejemplo acá está en 1900, tranquilamente le podría poner en 2000. Y el otro en 1000 en Y, por decir Ahora sí, nos vamos donde dice Render, Image Render. Me va a renderizar. Es decir, me va a preparar para su impresión. Esperamos que termine. Y ya está lista la imagen. Es justo como ve la cámara. Entonces me voy en Image. Y Save, save As. Busco un directorio. Por ejemplo, le puedo poner Test 1. Y voy a grabar la imagen. Save As Image. Ahora, si me voy en las propiedades de la cámara, acá en la escala está en unos 5, por ejemplo yo la puedo dejar en 1, pulso la tecla G, la muevo, la bajo, Enter, voy a hacer una rotación para que vean, nuevamente selecciono la cámara y pulso la tecla R. Si voy a modificar el eje X, pulso la tecla X, y pueden ver que se mueve la cámara en X. Ya. Esto la voy a dejar más o menos así. Pulso la tecla G y la pongo de esta forma. Entonces esto es lo que me está viendo la cámara. Puedo girar nuevamente. G. La bajo. Para indicarle este sentido, entonces esto es lo que me está viendo la cámara para mover la cámara, seleccionada la cámara pueden pulsar la tecla R que significa rotar, si pulsan Y se va a mover en el eje Y si pulsan X en el eje X y si pulsan Z en el eje Z pueden chequear, entonces ahí está bien bajo mi punto de vista, pulso Enter y ya vemos, pueden chequear, esto es lo que está viendo la cámara. Ahora, si yo voy nuevamente a renderizar, en el menú File, Edit, Render, Render Image. Aquí me muestra la imagen desde la posición que está viendo la cámara. Es esta imagen. Por ejemplo, acá puse la cámara desde la esquina. Entonces, desde esta parte me va a visualizar cuando hago un renderizado. Render, Render Image. Y bien, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu atención, espero que sea de tu agrado y sobre todo de mucha utilidad en tus proyectos SIG, donde la apariencia o el realce que le das a tus proyectos con modelos de elevación digital es muy importante. Si te gustó, no olvides de darle una manito arriba a este video, suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.